Bueno, esta es la resolución del de primer ejercicio de la clase 20. El objetivo es ingresar datos de una persona e imprimirlos. Crear la estructura persona que tenga el campo nombre y edad. Si se ingresa a salir como nombre, se debe salir del programa, de lo contrario se pedirán los datos de nuevo. Vamos a ir pidiendo los datos, cargándolos en una estructura e imprimiéndolos. Luego se vuelve a pedir los datos. Bien, comenzamos definiendo un tipo de dato si sí, definimos la estructura struct de ese person que tiene dos campos name y age eh, en, el caso de, en el caso de name es una cadena de caracteres en el caso de la edad es un int y después con un type def definimos el tipo de dato person directamente para no tener que estar escribiendo struct y el nombre de la estructura escribimos solamente la palabra person eh, bien después tenemos los prototipos de las dos funciones que eh, nos pedía el ejercicio vamos a centrarnos en la primera de las funciones en donde eh, le vamos a pedir al usuario que ingrese un nombre, ¿sí? hacemos un scanf y guardamos los datos eh, en el campo name de la estructura que recibimos eh, por referencia, en este caso p ¿sí? eh, después comparamos si eh, eso que ingresamos eh, es igual a salir con strncmp, recuerden que al tener la n tenemos que indicarle la cantidad de caracteres que comparamos, en este caso 5 que es la cantidad de caracteres que tiene la palabra salir. En el caso de que sea igual a salir devolvemos un 1 y si no seguimos pidiendo la edad, ¿sí? eh, recuerden con el %d para guardar el valor numérico. y En este caso al scanf le pasamos la dirección de memoria del campo que es un int. Eh, a diferencia de, eh, en el caso de la cadena de caracteres, que ya el propio nombre de la cadena es un puntero No usamos el ampersand, pero en el caso de la edad sí Y devolvemos un cero, como que los datos ingresados son de una persona, tanto el nombre como la edad Después hacemos una función que también recibe por referencia la estructura o el tipo de dato Person Y imprimimos los campos, ¿sí? eh, tanto el nombre como la edad, con un printf en el ejercicio, que está resuelto aquí en el main, definimos una variable, una sola, del tipo Person, y en el while vamos a llamar a la función EnterPerson, pasándole la dirección de memoria de p, y mientras eso de cero, que quiere decir que el usuario no ingresó como nombre la palabra salir, se va a imprimir esa persona, los datos de esa persona, y se va a pedir una nueva. Cuando se ingrese a salir, la función EnterPerson va a devolver un 1 y se va a salir de while y va a terminar el programa. Si probamos, vamos a compilar, y probamos, si ingresamos un nombre, por ejemplo Juan y 33 de edad, lo va a imprimir. Y ahora estoy en condiciones de ingresar otro, Carlos 23, y lo va a imprimir. Si ingresamos la palabra salir, salimos del programa. Bien, en el ejercicio número 2, lo que pide es modificar el anterior para eh, guardar las personas en un array estático e imprimirlas al salir. En vez de ir imprimiendo las personas a medida que las vamos ingresando, las vamos a ir almacenando y las vamos a imprimir al final. Como nos pide utilizar un array estático, no nos queda otra que... Eh, crear un array muy grande fíjense que las funciones no las cambiamos simplemente vamos a cambiar el main creamos un array del de, eh, tipo de dato person y le ponemos mil posiciones y también creamos seguimos utilizando p como antes eh, por otro lado definimos la variable index que arranca en cero que la vamos a utilizar para contar la cantidad de eh, personas que ingresamos si nos fijamos, la diferencia está ahora dentro del while, en donde la persona que ingresamos que se almacena en P, eh, cuando decimos Enter Person, ampersand P, guardamos los datos que ingresó el usuario en esta persona auxiliar, que sería P, y después la copiamos a una posición del de array. ¿sí? Utilizamos index, que se va a ir incrementando para ir guardando los datos, las diferentes estructuras en las diferentes posiciones del array. Recuerden que esa igualación eh, hace un copiado de los campos que están adentro de la estructura. Bien, luego para imprimirlos todos al final utilizamos la variable index que quedó con el valor numérico de la cantidad que ingresamos y hacemos un for para imprimir las personas, la misma cantidad que, que se han ingresado tomándolas desde el array. Para eso eh, utilizamos people y entre corchetes el índice y Ponemos el ampersand para la dirección de memoria, para pasarle a la dirección de memoria de esa posición del array. De esa manera imprimimos todas las personas. Ingresamos Juan 22, Carlos 23, y cuando ponemos salir, nos va a imprimir los dos al final.